Bienvenidos un día más a mi canal Y hoy os traigo la liga abierta Que esto es la arena en solitario O sea, la, la es del LOL pero aquí en Fortnite sin que vamos a darle Con el señor camaleón, por supuesto, con Lieferman. A ver qué pasa Dios Si no, no te a buscarlo Y joder, sería un coñazo, eh Vámonos Vámonos, chavales Cumplimos Con nuestro cometido Matar a este hombre Joder, iba... y va Y viper, cheto ¿Qué sea puerco Estoy bien ya como estoy Y ese tipejo está en el círculo Madre mía, chaval Vaya Vaya tela, como que está Oh, me reventó pegamos en este fusil ¿En serio? ¿En serio? Es este fusil ese fusil ¿Por qué me persigue? Me cago en la leche que me persigue ese fusil, ¿eh? Es mierda Oye Madre mía Como de pesado puede ser Un, oh, oh, un sorbete del Cironac ¿no? Bueno, estamos en el círculo y intentaremos sobrevivir al máximo, y, y también necesitamos hacer mucha no en este tipo de cosas porque si no, no se conseguir tantos puntos como deseamos, muchas veces ya que, hombre, 8 puntos por, por partida, después de varias partidas, de 20 puntos normales bueno, para que recompensarlo de alguna puta manera un fusil es normal, hombre, gracias Sí, creo, creo sí. Eso me va gustando un poquito más Un Franco Vale. Wow, Muy bien, chavales, muy bien. Ese me ha gustado, cómo nos ha quedado, la verdad. Me dicen que... ¡Hola! Wow, Vaya, roquetazo. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso ha molado. A ver, lo que me ha molado también es que me ha soltado unas... ¡Wow! Tres he chupitos grandes. ¿Pero ¿y este tío dónde venía? Wow, Chaval Pero where are you, bro? Where are you from? <risa> Para tener tanta puta mierda encima ya <tose> Bueno, Lil en verdad se ha quedado Un poco sorprendido Y voy a probar un coco de esos Ahora mismo te traigo, No he tirado coco Quiero un coco antes de irme No cae coco, <risa> hijo puta No, no, se ha dejado tibios de materiales, ¿eh? eso ha sido una putada Joder, y eso luego ¿no? tiene mi nombre ¿eh? Bueno, a partir de aquí se puede lootear sin, sin problema XXXD. Siempre quería leche XB, porque yo no sé de dónde ha salido porque yo ni lo puto visto ahí y yo estaba luteando o así solo. <ríe> si no vean el puto vídeo entero. Anda. Madre mía. Me hicieron cagallo y no ha cogido la, la grieta. ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué le he puesto una trampa? Y bueno, en honor a muchas partidas en. Hola, me van a quitar el sitio. Nuestro sitio. Así que tengo que matarlo. Tengo que matarlo. Él va a ser el 25. Y para tu casa, y para tu fucking casa Muy bien, muy bien, muy bien muy bien El, el level ahora mismo está high Está high Y ahí se va a quedar eso y este señor Samsung así Iba bastante bien, ¿eh? iba bastante bien Chavales Intentemos ganar, eh, la partida Pero antes No está todo, voy a Atrincharme aquí un segundo porque necesito Coger materiales y usted puede ver si yo usas un galasí, que yo no hago hackeo, ni ni traqueo. Estoy reventado y ya está. No hay más, <ríe> bicho. <ríe> Madre mía. A ver, está mal. Pero ya llegó uno. En serio no ha cogido este puto cofre, tío. ¿Qué tipo de reparación tiene? Bueno, claro, no le habrá dado tiempo. El fucking tiempo. Entonces el de abajo ni pensar que lo ha cogido. No sé, que tampoco me, me da mucha tranquilidad no tener... Claro, no tener nada con lo que cubrirme. Right now. Bueno, a ver, lo tenemos, ¿no? Pero bueno, nos queda bien poco. Y podemos matar a muchos con esta web que tenemos ahora mismo. A ver si puedo ver algún pendejo por ahí, suertecillo. Y darle bien duro. Aunque eso es un ascar con silenciador y yo no sé si... Me la llevaré. Pero joder. No quiero, ¿sabes? A quedar aquí bajo nuevo visto <risa> no pienso darle a nadie ya ves un puto video. pero sea, la vida este hombre tampoco te veía. No, no, no creía que le iba a atacar no jugó con cascos porque joder, ya, ya, se escucha muy bien cuando nadie te viene a, a, a joder volando oye pues Quédame un poquito para el top 10 y bueno en verdad jugamos con un nivel guay porque eh, ¿no? es como que jugamos con mucha intranquilidad y puesto que nos dan un tiempo límite para, para completar uno, una serie de estadísticas para poder clasificarnos y eso es un poco ¿no? me mola más este rollo y lo que voy a hacer oh, casi me quito vida creo que va a ser irme para ciudad comercio a todas en grieta y como tengo también las dos plataformas, pues me la pelo un poquillo. Bueno, y ese chaval que nos ha... Ese, ¿Cree usted que se va a llevar mi mi, mi, mi, mi loot? Sí, vamos. yo soy Jerusalén. Bro Vale, nos va a dar tiempo a ponernos esto, pero antes cogemos todo lo que tenía. Esto es duro, chaval. Esto es duro. Ala, gracias por. 30 segundos, esto consume 15, así que es el momento de darle una. A la bocadilla. Ese un poco como un poco dopeado, ¿no? Porque me iba girando la cámara toda. Madre mía ya lo ahora he quitado aquí había dos potis grandes y en verdad eh... creo que me con las dos potis ¿eh? en verdad no pasa nada me voy a llevar esto la grieta porque puede que nos haga falta quedan ocho notas y nos hemos cargado a 3 así que bueno veamos qué se puede hacer me ha sorprendido las cargas con silenciador ahora mismo me ha sorprendido bastante Porque le ha dado un headshot de 77 Y en verdad Joder, ha sido bastante bueno Vale, eso Allí no nos interesa Porque como que está en un focus Muy grande Nos interesa saber dónde coño está La próxima tormenta, eso sí Haremos aquí Un poco de campamento Madre mía como nos quedan 40 y... pocos segundos para darle Me ha dado, eso también está muy bien Hay que ir a debastar, así que A lo mejor cierra aquí todo Si sabe dónde puede cerrar esta puta mierda Raquillo, la verdad No, no te aquí, chavales. Y nos piramos, en verdad, como quedan cinco Nos piramos, hoy Tiramos a área Dios Vaya raquetazo que me está dando el pipejo Wow, joder Así que, joder, me ha quitado Wow 45 de escudo, oye Esto es jodido Así que vamos a empezar a construir con metal Toma esta partida está decantada por nosotros ahora mismo hombre si aquí ni nadie pues genial chupitos y todo aquí es pues genial cuántos chupitos son no bueno, no no pasa nada no nos desviemos del verdadero tema que nos ha afectado dónde están esos tres notas uno, uno está allí vale uno está allí yo tengo una puta grieta chaval va a venir volando muy muy esto no se es la pez leyes Ahora ¿eh? se queda ahí yo voy a ir tratando ya a mi segunda subbase ya que la se nos queda abajo ¿eh? se nos queda abajo el pendejo Y parece que tiene un franco así Que tampoco me voy a arriesgar Puede que vaya a intentar a coger el globo Y eso sea el handicap de daño Todo es bien jodido contestar a WhatsApp al mismo tiempo. Nos hemos quedado de FK. Lo siento, soy tu asistente de Uber. ¿Cómo me da? ¿Qué coño? Bueno, me quedan tres y esos tres están muy camperos. Sí, claro Este está ahí para joderme Madre mía ¿Cómo nos vigila? Wow, chaval, Estamos en ultra vigilados, eh Ultra vigilados Vale, este tío no nos da ni un tiro, ni un tiro, ni un tiro, ni un tiro, un tipoto Vale. Uff, se tiró tan mal. de dónde hace? Vale, sabía yo, tío. Y me lo llevo conmigo, chaval. No me jodas. Que cerdo. Que fucking cerdo. Dios mío. ¿Cómo me estaba subiendo ya? Muy bien. Puto, se va a quedar Madre mía, qué trato aquí la costa de nos prometemos Compañeros son los que piden perdón ajeno, rechazo la la que quedemos ¿Cómo? Un hombre sin orgullo no es un hombre, es un memo, un cartucho y uno de heno. Fuck. Corre. Corre, pero vigila. Corre y vigila. 34. Vale, vale, vale. Lo tenemos, ¿eh? ¡Lo tenemos! ¡Uh! ¿Cómo juega ese, no? ¡Ganamos la partida porque lo encerramos! ¡Oh, yiga. ¡Oh, shit! Vaya partida tan arriesgada ¡Wow! Primera partida de esta De esta ranked Muy tryhard, ¿eh? Este tío jugaba muy bien Pero yo lo he freído Yo lo he freído coño lo he freído a tiros Aún así Aquí estamos con el that PRIDE right, THE SAM Welcome to my channel Nos vemos en el siguiente episodio